Hola a todos, chicos. Bienvenidos y nueve más para el canal. Soy Robin10. Y bueno, como pueden ver el título: Minecraft por Ben 10 en Nintendo Switch. ¿Qué es eso? Y yo, bueno, la verdad lo vi. Quedé flipando literal, explotando. Dije: ¿Qué? ¿En qué momento pasó esto? Eh, lo vi en el grupo de Facebook y dije: Tengo que reaccionar a esto y subirlo al canal. Así que ahora vamos a reaccionar. Es un minuto. Así que seguramente esto quede en dos minutos, obviamente. Y nada, eh, la descripción dice: Bueno, eso. Mm -hmm. Genial. Ah, modo de historia de Ben 10. No me lo creo. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo, yo me emociono mucho. Independiente de Zen como el, puede estar como el, muy mal, pero bueno, yo me emociono mucho porque eh, yo jugaba muchísimo a Minecraft. Subía eh, mucha, mucho contenido en Minecraft antes. Intenté ser como youtuber de Minecraft y no funcionó. Y ahora que mezclen Ben 10 con Minecraft oficialmente es, es una locura. Sobre todo porque se supone que Ben 10, ya, ben 10 Reboot ya terminó. Veamos. No me la contés. A ver. Bueno, es un mapa, evidentemente. El diseño está bueno. O sea, para hacer Minecraft está bueno. <risa> es uno que está chistoso. El Omnitic de la temporada 4. Genial. El Omnibus está listo. ¿Tú lo estás? ¿Y estás son vos? O sea, hay fija... Madre mía. Cuatro horas está bueno. Está fachero. Ok. Die Diez más aliens. ¿Habrá más de 10? O sea, bueno, son como 3 en total. Eh, 14 con Search y todo eso. Ok, que se le ¡Apa, ¡Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa! Señores Moody, señores Moody, gente, señores Moody. ¡Se y es lo... Señores Moody. <ríe> bueno, rat. Genial. Doctor Ánimo con el traje... Slackback. ¿Qué? Kevin también. Hex. Madre Santa. bill Billones. Bueno, shock, evidentemente. Todo una... Oh. Oh, ok. G3 Diamante. Bueno, es multijugador. scope Se nota. Qué genial. Un mongosaurio. o sea, enormesaurio. Y me gusta que tienen los ruidos. Bueno, Vilgax. Está muy bueno el modelo de Vilgax. Uy, droides de Vilgax. Ahora a ver si es disponible. En... Bueno, tengo Switch, pero no tengo el dinero para comprarlo. Veremos qué procede eh, y qué podemos hacer al respecto. Esta ha sido la reacción al super épico Microsoft Ben 10. Yo quedé, pum, pum, pum, pum. No me lo esperaba, no me lo esperaba. De verdad que no. Pero hermoso, hermoso. Ahora es el momento de que ustedes me digan aquí abajo en la descripción qué opinan sobre esto, eh, qué les parece, qué les pareció y nada, qué buena forma de empezar junio.